Hola, es un gusto estar presentando este video tutorial sobre la primera práctica del Laboratorio de Física 1, llamado Caída Libre. El grupo está conformado por Romero Smarlin, Rondón Aurismar, Villazana Paola y mi persona Hilary Zorrilla, pertenecientes al Laboratorio 16, UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz. Profesor Silvio Julia. Antes de empezar con esta práctica, debemos tener un concepto básico sobre lo que significa la caída libre. La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es cuando un cuerpo se le deja caer libremente en el vacío. Dicho cuerpo se desplaza en línea recta vertical con aceleración constante, la cual se conoce como gravedad. Necesitaremos para la práctica una regla convencional de 0,1 centímetros de incertidumbre, una pesa de forma esférica, un soporte con dispositivos de enganche y un cronómetro con sensor. Montaje experimental. Primero, la práctica consta de un soporte con un dispositivo de enganche de la esfera metálica para el punto de salida y una base para el impacto de la esfera con el dispositivo donde cae la esfera. Segundo, la altura relativa entre ambos se puede variar y medir con la regla. Se estudia la caída de una esfera metálica que al fijarse en el dispositivo de salida, cierra eléctricamente el circuito conectado al stop, del sensor que se detiene cuando la esfera golpea la base, ya que el golpe se encarga de cerrar el circuito eléctrico del dispositivo. 4. Es importante tener en cuenta que antes de cada medida del cronómetro, debe estar en cero. ¿Cómo realizar las medidas? Empezando por altura máxima. Por lo general, se empieza con un metro. Se fija la esfera metálica en el dispositivo de enganche. Luego se pone el cronómetro en cero con el botón resist. Y se procede a soltar la esfera. A partir de este punto, el cronómetro empieza a medir. En el momento en que la esfera choca con la base del cronómetro, este se detiene. Se nota el tiempo 1 en la tabla número 1. B. Se repite tres veces la medida A y se anota en la tabla 1. Los diferentes valores del tiempo sub y. Su valor promedio y luego su valor promedio al cuadrado T cuadrado. C. Se repite los pasos A y B para un total de 10 veces de la altura, para así obtener los valores de la gráfica altura versus tiempo promedio cuadrado.